como Nicolás, que no es militar, use el uniforme como parte de su ego y así trate de demostrar en la Fuerza Armada que es un comandante. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal Noticias al Día Hoy saludándolos de nuevo desde nuestro estudio No se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal Activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias Y que este canal lo compartan con todos sus amigos y familiares en redes sociales Ahora sí, arranquemos de manera repentina, la comunidad internacional ejerce más presión que nunca contra el gobierno dictatorial de Nicolás. Ante los ojos del mundo, están viendo que la tragedia se agrava en un país sometido por varios grupos delincuenciales. Dentro de las prácticas a seguir, está claro que la política de presión no será dejada de lado. Más bien, por el contrario, se busca reforzarla con el concurso sincronizado de varios gobiernos democráticos del mundo libre, lo que llamamos comúnmente como escenario multilateral. La forma de llegar a ello es trabajando en la articulación de una coalición internacional que tenga como único objetivo presionar al gobierno dictatorial de Nicolás para producir un giro de fondo en la política nacional donde no se aceptan nada de maquillajes ni de cabriolas para entretener a la audiencia mientras avanzan en su siniestra usurpación de poderes en Venezuela. Netflix el pasado 12 de marzo en una entrevista concedida a la periodista Gaby Peroso asegura que esperan consolidar esa sincronización de varios líderes y gobiernos dispuestos a asociarse para adelantar una solución pacífica que abra camino a una transición democrática. Esa misión internacional en la que destacaría la Unión Europea, la OEA, el Grupo del Iva y el Grupo de Contacto siguen trabajando intensamente junto a ocho grandes democracias de la región para que a través de todos los medios apropiados pues, se logre una transición democrática en el país. Al igual el periodista Andrés Oppenheimer a través de una crónica publicada en el diario The Miami Herald se refirió a esa alternativa esa coalición incluirá ocho democracias importantes, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Así lo afirmó él. Si analizamos bien el gobierno dictatorial de Nicolás, sus parodias le han resultado nefastas. Recordemos que hizo correr rumores de que tenía todo arreglado para conectarse en la Casa Blanca. Y ya vemos con el calibre con que le han respondido desde Washington. Después puso a su mercachifle de Jorge Arreaza a declarar que la expresidente Michelle Bachelet estaba encantada con su jefe, Nicolás. Luego, días después, el 11 de marzo de 2021, la propia expresidente Michelle Bachelet, al participar en la número 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra dejó muy claro su posición sobre la crisis de Venezuela. No ha variado desde que presentó el primer informe. Así que pues Nicolás lo único que trae al país y, y en serio a, a todos los países que estamos preocupados por Venezuela es mentiras y más mentiras. Además la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU ratificó su preocupación por la persecución política que incrementa la represión de Nicolás contra la ONG, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sindicales y diputados de la legítima Asamblea Nacional. En conclusión, los ojos del mundo ven que la tragedia se agrava en un país sometido por los más variados grupos delincuenciales. Plasmaron en un libro que recomiendan leer lo siguiente. Crimen organizado y corrupción en Venezuela. Un problema de Estado. Texto que es patrocinado por la Embajada Británica en la que se dan, digamos, en este caso, unos pormenores de las operaciones que ponen en marcha más de 1.800 organizaciones criminales en el territorio venezolano y de los nueve bloques criminales que tienen zonas controladas dentro del país. Bueno, hablemos entonces de las megabandas criminales, los sindicatos de la construcción, petroleros y los mineros, los colectivos armados y violentos, los pranes y sus organizaciones carcelarias, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Poliches, Holding de la Corrupción, traficantes de Droga, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, en estos bloques conviven en Venezuela en diferentes niveles de tensión y armonía junto a la FAM, las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos de Estado. Algunos controlan territorio y han creado microestados en el país. Ante tan espantosa tragedia no caben las medias tintas ni el simplismo de caracterizar ese cuadro como altercado de desigual entre oposición y gobierno. Lo que resulta demasiado parecido a la verdad es que eso es una corporación criminal en el pleno apogeo. Acabando con la poca de democracia que ahora huele a restos de pudriero, no respondemos a un frenesí de venganza cuando clamamos por la intervención internacional. Nuestra lucha es inevitable porque nuestro optimismo es invencible, pero no podemos dejarle la solución a este genocidio a los alazares, y es cuestión de responsabilidad de todos, adentro y afuera. Así culminamos esta noticia. Pasando a segunda noticia, alimentando su ego el uniforme de comandante en jefe con el que Nicolás se esfuerza por lograr el liderazgo en la Fuerza Armada. Es tratar de aparentar más fuerza sobre su institución, que cada vez más está perdiendo más credibilidad de esa manera, donde los analistas consideraron de ridículo el uso de las prendas castrenses por parte del autócrata venezolano, quien portó el mismo color y los símbolos que llevaba Hugo Chávez. Siendo consecuentes que en el poder de cualquier país haya un hombre vistiendo un uniforme militar, eso no augura ni democracia ni libertad, es todo lo contrario. Eso ha quedado plasmado en la historia en casos concretos. Es más bien como la psicología inversa, pues la tentación de usar uniforme está muy ligada al control, a la fuerza, a lo que representa tener el poder de las armas en la mano y colocarlas con ventaja frente al adversario o contendor. O sea, ese socialismo queda de lado y esto se vuelve un país totalmente fascista. Esto no es nuevo, Nicolás se ha presentado varias veces con uniforme creado por Hugo Chávez para darle grado militar en su función de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Durante la historia los hombres más emblemáticos con uniforme, aunque muchos de ellos, de ellos pues claramente eran militares, las variaciones son los símbolos, el color y el camuflaje. Al otro lado del océano aparecieron ejemplo el sanguinario Adolfo Hitler en la Alemania nazi. El represor italiano también Benito Mussolini y de Amin el carnicero de Uganda. Hideki Toho, primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, para recordar un poco en la historia. También estaba Mahumar Gaddafi en Libia y el iraquí Saddam Hussein, también el ruso José Stalin, entre otros, donde, pues, sin ser ajenos a eso, América también cuenta a los hombres de uniforme que han querido perpetuarse en el poder. Jorge Rafael Videla en Argentina, el tirano salvadoreño general Maximiliano Hernández Martínez, Augusto Pinochet en Chile, Manuel Antonio Noriega en Panamá, Rafael Leonidas Trujillo, más conocido como Chapita, en República Dominicana. El cubano también Fidel Castro con gran ascendencia en los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás, aunque también hay que incluir entre quienes se rindieron al uniforme, los represores Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Se sostiene que tiene bajo su mando y dirección la comandancia en jefe integrada por un Estado Mayor y las unidades que designe. Su organización, funcionamiento, insignias de grado y el estandarte de comandante en jefe serán establecidos en el reglamento respectivo. Esta no es contemplada en el ordenamiento legal venezolano, el grado militar en la llamada ley constitucional, pero que fue el ardid para que la Asamblea Nacional Constituyente le diera legalidad a la milicia como componente. Ahora, miremos esta importancia de los uniformes no disfrazados en poder, todos los presidentes de la República en Venezuela han sido comandantes en jefe de la Fuerza Armada. Antes de Chávez, el último que había usado el uniforme militar fue el general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, represor derrocado en 1958. Cabe resaltar que el mal uso del uniforme causa ruido, principalmente en la Fuerza Armada. Así ocurrió cuando Blanca Ibañez, la secretaria privada del entonces presidente Jaime Lucinchi, con quien mantenía un romance, se vistió con un traje camuflado y recibió honores militares. En medio de su arrogancia quería demostrar ascendencia, ser el líder de la institución a la que había pertenecido. No le bastaba con ser presidente de la República y el comandante en jefe de la Fuerza Armada. También jugó la influencia de Fidel Castro Ruz, a quien idolatraba más allá de la admiración. Al represor cubano siempre lo caracterizó el uso del traje verde oliva con insignias militares, así como el término comandante antepuesto a su nombre. El general de división Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa, dijo a Infobay que considera una ridiculez que Nicolás utilice traje militar. Esto lo inició Hugo Chávez al crear el grado militar del comandante en jefe, sin entender que esa atribución le corresponde al presidente de la república. De ser así no necesita el grado de comandante en jefe y mucho menos un uniforme. Aclaremos que esa chaqueta uniforme debería usarse. De ser necesario es un escenario de conflicto militar con un país vecino. Ese uniforme lo inventó Chávez para satisfacer su ego y creó el grado militar para que lo dejaran de llamar teniente coronel o comandante a secas y lo llamaban comandante en jefe. La verdad es un ridículo el uso del uniforme por parte de los mandatarios Chávez y Nicolás. Ese uniforme no representa ni un ápice de sentido común, totalmente insignificante y por supuesto absolutamente nada influyente, sino por el contrario es totalmente repudiado. El, contra el militante Carlos Molina Tamayo admite que ese uniforme es una invención de Chávez que lo único que hace es que el se como Nicolás, que no es militar, use el uniforme como parte de su ego y así trate de demostrar en la Fuerza Armada que es un comandante. O sea, no tiene lógica, es algo totalmente absurdo. Y bueno amigos, así hoy hemos finalizado nuestras noticias, no se les olvide que siempre los estamos leyendo, suscribirse también a nuestro canal, compartir el canal con todos sus amigos, activar como siempre la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de nuestras noticias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.